Por un momento a sus ojos y concentra su mente Boca, abre tu boca, abre tu boca. Habla con él, habla con él, habla con él, habla con él, habla con él. Está aquí para llenar. Él conoce perfectamente tu corazón. Que conoce perfectamente Tu vida es Cristo Solo dile a Él Aquí está mi vida el Señor Solo dile a Él Necesito tu boca solo deja que su gloria te llena solo deja que su gloria te restaura Dios Grandes son tus obras Grandes son tus maravillas Señor